Hoy nos encontramos en un nuevo establecimiento del Grupo Abruno. en el cual hoy Giancarlo Paparruso, como todos saben, el hijo de la fundadora, nuestra querida Giuseppina, que en paz descanse y que hoy nos damos cita aquí para dar esos mensajes de Navidad y para hablar de esa trayectoria que son muchísimos años, es uno de los restaurantes que más empleo dan. ...tiene muchísimo personal, muchas familias... ...comen de este negocio y es tan bonito ¿no?... ...ver a familias enteras que realmente disfrutan con su trabajo... ...y eso es lo bonito que se le inculca también a los hijos... ...vamos a hablar con Giancarlo que también es papá... junto con su esposa llevan este establecimiento... ...donde estamos actualmente... ...y vamos a hablar de cómo fue todos los comienzos... ...desde cuándo se fundó y vamos a conocer un poquito más... Giancarlo, para nosotros siempre es un placer venir a vuestra casa, donde aquí pasáis muchísimas horas de trabajo y son muchos los años, ¿no? ¿Cuántos, eh, ¿Cuántos años desde que se fundó? Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Bueno, el grupo se fundó el 94, cuando Bruno y mi madre vienen a Marbella, se enamoran de Marbella, ¿no? Y muy prontito abran el pasta de Bruno, Enricado Soriano, y ahí empezó todo. Pasados años y había abierto algunos más, ¿no? ¿Cuántos formáis el grupo? ¿Cuántos restaurantes el grupo? Actualmente tenemos eh, cinco restaurantes de Bruno aquí en Marbella, en la Costa del Sol. Son los cuatro tradicionales de Da Bruno Capupino, empezado, eh, Da Bruno Sulmare, el más grande, aquí Da Bruno a casa, donde estamos hoy, y Da Bruno San Pretro al otro extremo. Y también el último que se sumó este año, Da Bruno Express en Nueva Andalucía, para cubrir esta zona también. Yo recuerdo cuando se hablaba de restaurantes italianos, que parecía que en los restaurantes italianos solamente había pasta y pizza, pero no es así. Vosotros tenéis una carta muy amplia, que luego vamos a hablar de ella, que incluye unos platos maravillosos, siempre con manos de profesionales. Claro, claro. Por ejemplo, en Da Bruno... En Capupino se vende mucha carne, ¿no? Tradicionalmente ahí se ve la brasa al público, ¿no? La cocina es media abierta y ahí siempre se ha vendido mucha carne. Da Bruno Sulmare, que está justo al lado del paseo marítimo, ahí se vende mucho pescado, pescado a la sal, lubinas doradas, pescado de color, eh, bueno, todo tipo de pescado, ¿no? Y eh, aquí en Da Bruno a casa vendemos tradicionalmente mucha pasta, nuestra pasta hecha en casa. ...que tenemos un pequeño laboratorio donde la preparamos... ...y uh, da Bruno San petro ...un restaurante bastante completo internacional... ...que hacen un poco de servicio a la francesa, más elegante... ...y ahí se vende de todo. Bueno Giancarlo, estamos en víspera de Navidad... ...ya este es una especial Navidad... ...yo quiero saber también cómo celebráis vosotros la Navidad... ...que, que, hay, que, que primer, en primer lugar de preguntar ...¿qué significa para ti la Navidad? Hombre, es siempre un tiempo de reflexión, ¿no? es un tiempo de familia, es, es algo muy especial para la familia de Bruno, para nuestra familia y uh, claro, también se celebra con los niños, los hijos ¿no? y los regalitos, pero tradicionalmente en Italia eh, se prepara una cena enorme, el chenone, ¿no? el uh, clásico cena de Navidad con con postres navideños como el turrón, por ejemplo, ¿no? aquí en España obviamente el turrón también se conoce, no y uh, el panetone que tenemos uh, con nosotros hoy. Auténtico italiano además, ¿no? Ese claro, italiano. claro, siempre lo importamos cada año de Italia. Soy seguro que aquí en España se hacen también muy buenos, pero nos, nosotros tradicionalmente lo importamos de Italia. Esta la vuestra, la seis el día de Nochebuena, ¿no? Eh, ...celebráis esta mesa que me estabas comentando... ...es el día de Nochebuena... ...los restaurantes permanecen abiertos, o cerrados... ...ese día y abrís solo en Navidad. Abrimos el 24 hasta las 4 de la tarde... ...y después damos descanso al personal... ...que también ellos pueden celebrar con sus familias... ...y quedamos cerrados el 24 a la noche... ...y uh, el 25 al 26 estamos una otra vez abiertos... de la una a medianoche, come todo el año". Tú llevas ya en la empresa trabajando, eh, ¿cuántos años llevas aquí trabajando? ¿28 años? ¿Cuántos años? No, no, no, mis padres han empezado solos, ¿no? Yo llego a Marbella en el 97, me dedicó al mundo de inmobiliaria y después empezó con mis padres el 2006, mi mujer ya antes que yo estaba trabajando en Capupino, ...y um, después yo me incorporé el 2006 correctamente... ...y el 2008 Alexandra y yo... ...hemos eh, cogido el da Bruno a casa... ...y lo estamos llevando hasta el día de hoy. Bueno, ya con esta trayectoria... ...yo creo que seguro que tienes algunos deseos... ...para tus clientes y amigos, ¿no? En estos días. ¿Cuál es tu deseo para tus clientes y amigos? ¿Qué le dirías? Bueno, para nosotros obviamente los clientes... ...es el más importante, ¿no? no en nuestro mundo se gira en torno de los clientes, ¿no? Eh, hay muchos clientes que hoy en día ya son amigos, ¿no? Eh, que vienen desde más de 25 años casi todas las semanas o, o todas las temporadas altas. Y, eh, claro, les deseo sobre todo salud eh, y que tengan unos ratos para descansar y disfrutar también con la familia. ¿Y tu deseo para 2023, Giancarlo? Bueno, que seguimos adelante, como siempre, no es una época fácil en que nos encontramos al momento, ¿no? también pensando qué está pasando en el mundo, ¿no? en Ucrania, y en otra parte del mundo, hay mucha incertidumbre, pero bueno, los deseos a todos, mucha fuerza para enfrentar este periodo difícil. Bueno, Giancarlo, después de esos deseos, que espero que se cumplan todos tus deseos, ¿qué propuesta gastronómica tenéis para estos días aquí en tu restaurante? Bueno, si me permites, claro, pues cojo no, nuestras sugerencias. Nada, Por ejemplo, tenemos la terina de foie gras de pato con marmelada de higos y tostas, Papardelle con magrepato, la pasta la papardelle hecha en casa, obviamente, ¿no? Paletilla de cordero rechal que les, eso le gusta mucho a los Muy españoles, vida, oh, ¿eh? yo me lo he comido ahora, uno está <risa> riquísimo, ¿no? con una salsita ligera, filete rodaballo servido con dados de apio de nabo, y bueno, muchas otras cosas, venir y probar. <risa> es verdad, tenéis una amplia carta, lo mejor es venir, y bueno, qué ambiente más acogedor, tenéis aquí también con la decoración navideña, con vuestro equipo, bueno, yo creo que ya nos falta solamente una cosa. No, Giancarlo, ¿qué eh, nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué el nos falta? Para brindar para el nuevo año. Venga, ¿y tu esposa? Luego, vale. Pues bueno, feliz, salud año salud y feliz año nuevo. Sí, feliz salud. año. Feliz año. Feliz año. Feliz Navidad. Navidad desde da De Bruno en Marbella.